Es lamentable que nosotros, comenzando este año 2020, nos veamos en la obligación de tocar estos temas. Eh, pero es una manera de nosotros eh, aportar y utilizar los medios de comunicación para, hasta cierto punto, ser voz de alarma y crear conciencia para que las cosas de alguna manera eh, eh, cambien. Y en la manera que van a cambiar es en la, en la misma manera, valga la, la redundancia, que nosotros podamos aportar. Ayer nosotros tocamos ese tema y hablamos sobre esa situación eh, del feminicidio, cómo sigue afectando de manera directa nuestra sociedad. Pero otro tema que yo quiero tratar de manera eh, breve, y es... Eh, la situación que nosotros tratamos antes del 24 y antes del 31 y hacíamos ese llamado y es con respecto a lo que fue la apertura que se le hizo a lo que es la venta de bebidas alcohólicas en el mes de diciembre, bueno. eh, donde nosotros decíamos que esa decisión que se había tomado de poner ciertas limitaciones, ciertas restricciones a la venta de bebidas alcohólicas y a la apertura, ¿verdad?, en algunos centros de. Eh, había surtido sus efectos. Tal vez no es una cosa del otro mundo ni extraordinaria, pero sí había surtido algunos efectos. Pero de manera sorpresiva, eh, en un mes donde la gente recibe eh, ciertos recursos extra como es en la época de la Navidad, pues aperturar eh, eh, o quitar la restricción a esta decisión de la venta de bebidas alcohólicas, era como decirle, beban, beban, eh, sin... Sin ningún tipo de, de control, repar. sabiendo que una de las cosas que más carece, adolece nuestro país es de la educación. Y usted decirle a un país como el nuestro, con limitaciones en cuanto al nivel educativo, eh, decirle que pueden hacer, pueden eh, adquirir bebida y comprar cualquier hora, las 24 horas del día, pues usted sabe las consecuencias. Muestra de eso es que eso se, se, se extralimita a tal punto que fue significativa la cantidad de niños de menores de edad que, que una vez más son víctimas de intoxicación por la ingesta de bebidas alcohólicas. Tal vez la extensión del horario no tenga nada que ver con esto, pero sí la, la irresponsabilidad de los padres, que es la eh, responsable directa de que esta situación se repita de nuevo en la República Dominicana, eso es algo que no se puede permitir. Yo creo que esa es otra situación a la cual nuestras autoridades deben prestar la debida atención. Una cantidad inmensa de menores de edad, una vez más, es recibido por los Preso hospitales y centros eh, médicos privados por, por, por ingesta de bebidas alcohólicas. ¿A qué se, cuál, cuál, a qué se debe eso? ...a la irresponsabilidad de los padres. ¿Y cuántos padres han sido sometidos a la justicia Exactamente. por esa acción? Uh -huh. Sabemos que un número significativo, reitero, de menores de edad... ...fueron recibidos en los hospitales por intoxicación, por la ingesta de bebidas alcohólicas. Llevado por sus padres. Llevado, Ahora, déjalo ¿cuántos de, ir, ¿no? de esos padres no. han salido en los medios de comunicación... ...de que fueron sometidos a la justicia por permitir que sus, sus niños... Ingeran bebidas alcohólicas Entonces yo, hasta dónde es que nosotros Y no vamos estamos a hablando llegar? menores de 17, ¿Eh? 16 y 15 Estamos hablando menores de 9 reitero, años eso, De 7 años y de 12 eso años Eso no, no tiene que ver nada con la apertura Con quitar la restricción a las bebidas alcohólicas Pero usted permitir Que 24 horas al día No importa dónde, Se permita La venta de bebidas alcohólicas con eso es lo que estamos alimentando, eso, que son los resultados. En un país, reitero, cayéndose a pedazos. Sí. Y cuando una de las pocas eh, resoluciones o decisiones, de como usted quiera llamarle, que dan un poquito de resultados, que es esa? Y los resultados están ahí antes de... Entonces, se les quita esa restricción. La pregunta es, ¿a quién beneficia esa decisión? Al, cons ¿Eh? ¿Al consumidor o al, a, o al que vende? Se lo voy a dejar de tarea. O sea, ¿a quién beneficia sí. quitar la retención a la venta de bebidas alcohólicas? Entonces, mientras pongamos por encima esos intereses, vamos a seguir nosotros descreciendo en este país. Y en otro orden, en otro orden, usted, que por las razones que usted quiera expresar, no pudo... Sacar el marbete, renovar su marbete Guay, sí Hoy, ayer, hoy, a partir de ahora Fácilmente Eso significa para usted No haber renovado el marbete a tiempo pues mira, Más mira. de 6 mil pesos Pero ahora déjame decirte ahorita, ahorita en las redes sociales Comienzan a, a, a poner videos De rebuses De Ahmed o Dijeset Con choferes Pero, chofere. Pero Los malos son los Ahmed. Ahora ¿Mm? Aquí hay una responsabilidad compartida. Lo primero es usted que no hizo el esfuerzo de renovar su marbete a tiempo. Y otra cosa es lo que nosotros comentábamos antes de la, de la, de la decisión. dirección de impuestos internos extender el plazo para eh, eh, re renovar el marbete Nosotros lo decíamos. Que en esos días feriados de Navidad yo entendía que la set como organismo regulador, ¿verdad?, de controlar el tránsito, de viabilizar el tránsito para que nos podamos nosotros movernos con cierta facilidad, lo que tenía que hacer era hacer ese papel sí. de gestionar el movimiento, que fuese más rápido, que fluyera el tránsito y no dedicarse a colocar multas. Decía yo, en diciembre, en esa época, ¿verdad? claro Perfecto. Pero hoy, lamentablemente, producto de las personas, que, ese 4 o 6 pico por ciento, que no pudo, por las razones que fuera, renovar su marbete hoy nosotros, o la gran mayoría, la gran mayoría de los que vivimos en zona urbana, estamos pagando eso. ¿En qué sentido? Bueno, en el día de ayer, el que venía de Santo Domingo para acá, para San Francisco, Ajá. hoy iba a salir, se iba a encontrar en un taponazo. ¿Usted sabe por qué? Porque estaban, la DGC estaba acabando. Cada vez que veía un vehículo sin marbete, claro, con justa razón, lo detenían. Y ese vehículo había que pararlo ahí en la calle. Ejemplo, uh -huh. En la avenida Presidente de Fernández, tres, cuatro, cinco vehículos detenidos. Y ese tapón que pasaba a la zona franca. Uh -huh. Porque lo, al detenerlo en, esa, en, en la vía, en plena vía, eso claro, creaba si un tapón. Entonces y, yo, creo, en la, en la esquina, yo creo que debe de haber alguna forma de si usted lo detiene o estacionarlo en algún lugar que no impide el libre tránsito, yo eh, creo que debe ser posible. Eh, entonces Por eso digo que un hay una, político que, hay, que es doble la culpa. Primero, los que, los que no pudieron renovar el malvete. Yo digo los que no pudieron, por no decir que fue por negligencia. El malvete a tiempo, o porque no quisieron, responsable. corresponsable ni... sí. responsables, la sé que debiera buscar otra forma... ¿Verdad? De qué sé yo, de detenerlo, colocar un sitio, pero, y, y, y los demás amet eh, agilizar el tránsito. Pero, Victor, Se ponen mira. todos, todos seres en una esquina esperando, esperando el vehículo que no tenga maldete. En la esquina, sí, ¿verdad? ¿Eh? Esperándolo para multarlo. Y lo paran en la misma esquina. El que, no, no, no, para que el esquina. Claro, entonces no lo ubican para que el tránsito pueda seguir fluyendo, entonces Dios mío. Oye. Eh, eh, esa es mi crítica a la DGC, a los, a los, a los eh, eh, agentes de la DGC, esa es mi crítica. Estación en un lugar que no impida que el tránsito siga fluyendo por Dios. Y si ¿Eh? usted quiere ahora, ¿qué hora son? Son las 9 de la mañana. salga para la ciudad y usted va a encontrar uno, dos y tres tapones producto de eso. Responsable. Usted como conductor, como ciudadano que no eh, se renovó nuevamente este a tiempo, está produciendo esos tapones. Y la DGC que no diseña la estrategia para que ese vehículo que detiene no crea un tapón, por Dios. Claro. ¿Eh? Eso Entonces es vivimos en una selva. No. Sea usted el jurado. No, sí, hay sí, un sí, programa sin, que se llama. ¿verdad? Sin coordinación. que no se nada se coordina. Vamos, vamos a una pausa.